Esos años el apoyo del padre, apoyo de la abuela que estaba ahí, así que le mandamos un saludo muy muy grande y gracias por apoyar a su nieta y a su hija en este hermoso deporte que es el patín. Realmente, lo doy porque, con mucho conocimiento. Vamos ya mismo, los invitamos a todos nuestros televidentes. Imaginariamente nos comunicamos con quién? General Arenales, le damos a la Mirta legrand o a Susana Jiménez. No, Marina Brice, hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, amiga? Buen día, chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué feliz ¿Mirte legrano o Marina Brige o alguna otra? Te tiré con grande, ¿no? Me prefiero a mí, me prefiero a mí. <risas> Marina, estás ahí bajo la sombra, un arbolado hermoso, se ven las hojas de otoño del fondo y realmente un día muy lindo. También tenemos allí en general arenales. Tal cual. Por suerte, la temperatura, si bien ha descendido notoriamente... Eh, está bastante cálido está reconfortante así que viviendo viviendo esta hermosa jornada bueno el domingo te trajo algo desde Teodelina para Arenales ¿O, o se mantuvo tranquilo porque acá no no aparece nada de aquel sector cuando llega cuando llegan a Teodelina sabía que se traban y no pasa para el otro. <ríe> no pasa, hay una muralla de la laguna natural, Marina. Bueno, Marina, contanos contanos cómo estuviste el fin de semana, qué actividad estuviste desarrollando, Contane, contanos a toda la audiencia cómo estuvo allí el norte de la provincia de Buenos Aires. Bien, eh, hablando particularmente, hoy nos encontramos con el, de, el director de seguridad, el señor Benícaro Espinoza, eh, para hablar un poco acerca de la situación de nuestro distrito, hablando específicamente de la eh, cantidad de cámaras que se tienen funcionando en nuestro distrito. Son aproximadamente 100 que están colocadas todas en diferentes puntos estratégicos del distrito de General Arenales y una inversión que se está esperando que llegue desde provincia para poder adquirir 25 cámaras más, que son lectoras de patentes. Este es un proyecto que se presentó también por parte de lo que es el Frente de Todos como un consejo eh, hacia una nueva implementación que se podía hacer en nuestro distrito en cuanto a la seguridad. Se avanzó con eso también eh, por parte de lo que era el Ejecutivo de manera anterior, ya tratando de in, eh, instar esta licitación que ya se pudo concretar y que van a estar próximos a colocarse en todo el distrito y que uno de los objetivos que tienen son estas cámaras lectoras de patentes eh, que va a venir pues, eh, en una primera instancia en una prueba piloto eh, para poder ver si la cantidad de, de internet que tenemos en nuestra zona eh, les permite eh, hacer la, la, la, la capacidad de manejo de datos que se necesita eh, para, para estas para estas cámaras específicas, así que bueno primero esa prueba piloto y después verán cuánto se tendrá que ajustar en, en la parte eh, de la triple para ver con, cómo funcionan de manera correcta e ideal en el distrito de General Arenales que, que principales por los cuales se están colocando es la cantidad de coráneos que empiezan a recorrer estas zonas de las afueras, como quien dice, y a veces sirven como blanco fácil para perpetrar distintos tipos de delitos, como robos, eh, como usurpaciones o, o bueno delitos menores también, y, o delitos más grandes que hemos tenido lamentablemente en los últimos años eh, en el distrito de General Arenales. Así que próximos. Eh, a, a, a que se estén colocando estas, estas 25 unidades de videovigilancia con lectoras de, de patentes. O sea que Marina, hablando sobre lectura de patentes también, eh, es muy bueno que todavía la justicia no lo permite, es, es el reconocimiento facial. Todas las cámaras de seguridad que están puestas en la República Argentina pueden reconocer eh, la, la cara de las personas y, y, y, y además individualizarla. Falla, falta el fallo de la justicia, ¿no? que eso sería tan importante porque muchos salieron abogados diciendo, no, pero ¿qué me va a decir que yo estoy te tal lado? Si te toma la... Pero si vos no hiciste nada malo, ¿eh? me parece que fuiste a un lugar para trabajar o para divertirte, no hiciste nada malo, que te identifiquen, me parece algo que puede ser normal y, y yo creo que trabajaría mucho más lo que es la justicia y la Policía Federal con respecto a este, este tema que quedó que en su momento se iba a autorizar, pero van pasando los días, fueron pasando los días y esto quedó en la nada, Marina. Exactamente, bueno, sabemos que de todas formas se está avanzando bastante en, en materia de seguridad en el distrito de General Arenales, de todas maneras no somos reconocidos en el noroeste bonaerense como uno de, de los distritos más peligrosos, de hecho estamos dentro de los, de los niveles más bajos de inseguridad inclusive los tipos de delitos que se en esta zona siendo también eh, colindantes por ahí con Santa Fe y con, con otras localidades que han sido en los últimos años un poco eh, con, con mayor in injerencia de, de hechos delictivos o de violencia eh, como que no, no termina de llegar acá a General Arenales así que bueno, por ahora mantenemos con una vida bastante apaciguable y esperando que se contenga, que se mantenga así de a poquitito se van tomando medidas de resguardo que dejan de de ser libres como lo, lo éramos en alguna época pero bueno está, está demorando sí. en llegar por suerte. Marina también recuerdo la, una de las tantas veces que hablamos y pasamos la nota con recién hablamos con una estafa virtuales aquí en nuestra ciudad a través de la línea de WhatsApp no eh, recuerdo esa esa charla que tuvieron con los jubilados no eh, contanos qué dejó el post de esa charla con los distintos jubilados y personas mayores que se realizaron allá se siguen realizando estas charlas de hecho mañana tenemos una acá en general Arenales eh, y hoy se va a realizar hemos tenido en la sesión eh, estas charlas que bueno que son en realidad una repetición a unas primeras charlas que ya se realizaron pero que a posterior volvieron a, a existir distintas olas de llamadas telefónicas con esta modalidad así que tuvieron que, que, que reanudar la apuesta y volver a hablar con cada uno de los vecinos y las vecinas no solamente de la tercera edad sino cualquier persona que para mí debería ser obligatorio para todos sí. en este momento, porque cada vez se está más. Eh, y se está volviendo a hacer estas charlas porque hace falta echar un poco de, de más información, además como que se van, se van capacitando cada vez más y van eh, siendo más, más vivarachos, si se dice alguna cosa. Sí, sí, se van capacitando. Eh, tiro toda la información? Que... Sí, es más, es más, recién decía que ya están llamando a las personas de, por línea, por lo que tiene que ver las elecciones. Yo le digo a la persona mayor, ustedes cuelguen, llamamos a otro, ustedes cuelguen, listo, ¿no? no contesten a nadie y seguramente, decía, hacía referencia anteriormente, con respecto a que van a empezar todas las primarias, los partidos políticos, tiene que tener muy en cuenta algo, que las personas solamente reciban el mensaje. Y no, no le dé la opción de un 1, un dos, un tres, cómo fue la, la tarea. Que no den opciones, van a tener que trabajar sobre ese tema porque si no le abren más camino a esta estafa, Marina. No sé qué pensás vos. Exactamente, coincido plenamente. Así que, bueno, Marina, eh, ¿qué tenés para contarnos de lo que va a ser el desarrollo de este día y lo que se viene de aquí al día viernes? Vamos a estar en contacto con la Municipalidad de Leandro de Alem por estas 127 casas que se están se visitando están para poder entregar, como estas viviendas sociales, así que vamos a estar en contacto con la Secretaría de Obra Pública y, uh, y, y Desarrollo Social también para que nos puedan contar un, un poquito de cómo, cómo es el acceso a estas viviendas en el distrito de Alem. Bueno, Marina, mándale saludo a todos los amigos fierreros que tengo allá en Alem, toda esa zona que son fiorreros y nos ven diariamente. Así que, Marina, muchísimas gracias. Que disfrute este hermoso día en Arenales, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente para ustedes, chicos. Marina Brice con nosotros con toda la nueva información. Nosotros seguimos con más, más notas y ahora aquí